Continúas viendo Avia Yala, Televisión, un continente de culturas. A continuación tenemos una entrevista muy importante, toda vez de que este fin de semana se llevará adelante un congreso donde se reunirán 87 municipios para ver y determinar algunas posiciones en torno al desarrollo económico y productivo, por supuesto con la participación de autoridades. Escuchamos a continuación la siguiente entrevista. Roger. Gracias amigos, continuamos acá en El Defensor Social y esta vez para hablar de temas referentes al desarrollo de varias alcaldías, más de 80 municipios en el Departamento de La Paz. ¿Qué hacemos para reactivarlas económicamente? ¿Cuánto de expectativa tienen sus pobladores en relación a ese crecimiento económico esperado y por supuesto también temas importantes como educación y salud? Les comento que Agam de Paz, que es la Asociación de gobiernos municipales del Departamento de la Paz, está programando una cumbre que precisamente trabajará en diferentes mesas para tratar cada uno de estos temas en este momento preocupantes, pero que necesitan de una planificación sistematizada para ver cuáles serán estas alternativas técnicas en este tema. Estamos con el presidente de esta institución de Agam de Paz, el señor Napoleón Yawasi, él es además alcalde en Piacha, está desde hace tres meses ya en este cargo y claro, con la expectativa ahora a este evento macro que marcará indudablemente las líneas de acción en todos los municipios. Bienvenido, gracias en todo caso por recibirnos acá en, en su casa. Eh, acá en Agam de Paz ¿Cómo es el trabajo? Cuéntenos. Queridos Roger, en principio quiero saludarte A tu programa Defensor Social y también a eh, A Viayala TV Que nos brindan esta señal Con todos los hermanos Un saludo cordial a toda la, la audiencia Bueno, en realidad eh, La presidencia y el directorio de Agam de Paz Se ha puesto esta agenda De realizar una cumbre Entre el, el 5 y el 6 de eh, octubre que eh, ya prácticamente se ha desarrollado, se ha lanzado el evento el 23 de septiembre, la convocatoria, ¿no?, con una eh, conferencia de prensa. La idea eh, central es de esto recoger las potencialidades económicas que tiene cada municipio, ¿no?, de qué forma ellos eh, productivamente pueden eh, enlazar, pueden, requieren recursos, eh, sus necesidades de eh, levantar en alto eh, eh, las partes productivas. Ejemplo, yo en el municipio de Viacha tengo una sobreproducción lechera, agropecuaria. Entonces, paralelamente también tengo la concentración masiva de empresas eh, privadas que están poniendo pecho al Departamento de la Paz. Entonces, eh, lo propio ocurre con el municipio de de Palos Blancos eh, y todo el Norte Paseño que tiene una producción masiva en temas cítricos por ejemplo ¿no? entonces eh, en el tema del sector papero porque Cairoma es un sector papero entonces, ¿qué hacemos con estos productos? ¿por qué no están eh, concentrados, dirigidos a través de políticas nacionales? ¿por qué tenemos que depender de productos eh, eh, del exterior? es decir eh, eh, la papa peruana que nos está invadiendo y nos está matando la productividad en el país el tema de los cítricos, el tema de las frutas, eh, ...hasta hace poco ingresaban del lado chileno, entonces algo está pasando que no está funcionando en nuestros gobiernos municipales. Entonces uno de esos eh, escenarios que se va a plantear es para debatir estos asuntos, esta problemática, eh, los gobiernos municipales, los alcaldes. Los alcaldes que han llegado a ser alcaldes, han sido nombrados a ser alcaldes por voluntad del popular o del voto eh, universal... Por algo han llegado, debe saber o les ha propuesto algo a sus municipios, entonces eh, únicamente no es suficiente eh, eh, con recursos, con este recorte que ha tenido, entonces tenemos que ver las alternativas, las formas de dar prioridad al tema productivo en cada municipio. Toda vez de que existe el momento una ausencia total, esto prácticamente debiera ser la tarea eh, del gobernador que debería estar preocupado en encarar, en darle batuta principal a eh, los gobiernos municipales. Pero sin embargo, ante esta ausencia nosotros no queremos dormirnos, queremos dar pecho como hagan de Paz y cumplir ese rol de eh, poder reactivar a través de una cumbre departamental a la reactivación económica y productiva de los desde la visión de los municipios municipios. Lo que está claro entonces, eh, señor alcalde, es de que existe producción, existe la capacidad necesaria, habrá que fortalecer la capacidad instalada para eh, hacer que esta producción sea eh, más importante. ¿no? Entonces... Eh, Probablemente el tema de los mercados, la forma de, de la comercialización, la llegada, el socializar, qué tiene uno y qué tiene el otro para poder eh, compartir eh, enhorabuena. En, en hora Así como en el estilo de Lightning, ¿no? Uno trae papita, otro trae otro. Pero esa socialización marcará un hito importante, indudablemente, en este tema. Así es. Eh, en todo caso... Eh, Necesitamos, el Norte Paseño es uno de los alcaldes que prácticamente tiene dos municipios, eh, eh, Abel y Tuzalde, entonces está pidiendo a gritos el incentivo de reactivación económica y eh, tal parece que prioridad ahí es el camino, los caminos que no tienen acceso, hay bastante potencialidad productiva, ¿no? entonces ahí estamos con dificultades, entonces tenemos que un poco diversificar no si bien eh, en este momento nuestro nuestro granero es eh, el oriente boliviano, Santa Cruz También tenemos que generarnos alternativas en el departamento de La Paz Y tenemos que volcar con objetivos claros En qué cosas es posible extensivamente producir Intensivamente producir en tema agropecuario Y eh, plantearnos eh, eh, recursos económicos para que le demos Volquemos los ojos en el tema productivo Y ser soberanos en el tema alimentario más que todo ¿no? Entonces sí. eh, es, es, es un poco eh, nuestra y al generar, al menos, quisiéramos captar en esta cumbre, eh, identificar un producto exitoso en cada municipio. ¿En qué son potenciales? Y de esto tal vez eh, a través de empresas estratégicas como EMAPA eh, podamos eh, convertirnos en que, en que el Estado sea el primer consumidor para redistribuir la alimentación a los demás. ¿no? Uno o dos productos por municipio que no es mucho, pero es el inicio para que todos los municipios, sus poblaciones puedan organizarse en asociaciones productoras locales para que eh, tenga esa virtud, esa, esa conciencia de eh, eh, de productividad económica local. ¿no? Entonces, ya de por sí las obligaciones en temas de recursos ya salen de una parte estatal, ¿no? del gobierno central, va a exigir la participación de un gobierno departamental y obviamente los gobiernos locales tenemos que estar en capacidad de llevar estas tareas. O sea, esto es una forma sistemática de poder trabajar en temas productivos a nivel de los municipios. En realidad son siete meses que nos estamos planteando para eh, tocar eh, diferentes temáticas eh, en relación a la productividad económica de cada municipio. Ahí está salud, educación, deportes, turismo. Eh, existe la ausencia de acceder a crédito mmm, como una forma eh, estratégica de participar en un concurso privado público en el, el tema de créditos, ¿no? O sea, te digo, en relaciones estratégicas de producción, ¿no? Entonces, tenemos limitación toda vez de que los recursos de cooperación al país nos llegan y sus relaciones de, son de Estado a Estado. En tanto, nos vemos limitados un poco de podernos buscar recursos financieros por cada municipio. Para aquello, por ejemplo, Agam de Paz está planteándose las leyes de relacionamiento internacional que no únicamente se refiere al tema de búsqueda de recursos económicos, sino tengan los municipios, los alcaldes, un cierto acceso para poder intercambiar experiencias tecnológicas sean agropecuarias, sean culturales, sean eh, de fomento al desarrollo agrícola de diferente índole, entonces pensamos que eso eh, va a eh, fortalecer a nuestros gobiernos municipales es, es, una, es, es un tema que va a tocarse con el recorte presupuestario que hemos venido sufriendo del 30% el año 2019 que nos ha al 20 y al 21 que no estamos pudiendo salir porque son obras que se han comprometido y no los hemos podido eh, realizar. ¿no? En tema de caminos, por ejemplo, está también otra mesa que va a trabajarse para... Eh... En este momento tenemos un servicio, si es a nivel nacional, por el tema de caminos internacionales, interdepartamental, que se encarga la ABC a través de la EDC, no está bien, esto saludamos, sin embargo las gobernaciones también solamente hablan de los caminos departamentales y nadie está hablando de la mejora de los caminos vecinales y tenemos ahí fracasos terribles y mal eh, eh, malestar de los alcaldes municipales que no están pudiendo atender esta demanda, no, entonces ahí va a ser una, una infraestructuralmente que necesitamos eh, paralelamente a esta de activación encontrar potencialidades de cada municipio, eh, necesitaremos centros educativos tecnológicos ahí seguramente nos descolgará una agenda que las universidades los institutos tecnológicos tengan que estar cada vez a eh, lugares, ciudades intermedios como nos está, se está conformando ...en las, en, todos, en todos los municipios, ¿no? Entonces, el tema de los servicios básicos, el ordenamiento urbano va a ser otro mesa que se va a debatir... ...porque eh, si bien eh, la ley eh, de participación popular nos ha dado la desconcentración o la descentralización de, eh, la, eh, de las alcaldías... Eh, ...pues no hemos alcanzado a poder planificar nuestros municipios, o se sea, ha, ha venido creciendo una, una urbanidad eh, desmedida sin control, sin planificación y en varios municipios se da este hecho, ¿no? Entonces en esto qué deben hacer los alcaldes? ¿Cuál va a ser el servicio que se va a priorizar? Entonces eh, son estos temas que eh, prácticamente vamos a estar tocando hoy. el tema de género generacional, población vulnerable, niñas, niños, eh, mujer, ¿no? Los, eh, los, los, los mayores, adultos mayores, eh, son otro tema me, Seguridad otra mesa. En Seguridad en general va a ser otra mesa que va a tocar porque de un tiempo esta parte Parte, uh, se ha ido trasladando muchas eh, eh, competencias de parte del Estado central a los municipios. Pero resulta que ante este eh, transferencia de competencias, exige también eh, nuevos recursos que no eh, satisfacen en este momento como para poder ofrecer seguridad y bienestar para el sector vulnerable. Bueno, eh, muchas veces se ha hablado de que el centralismo... Favorece solamente al Departamento de La Paz. Aquí estamos viendo de que el Departamento de La Paz en sus municipios, en sus comunidades, no es lo que eh, mucha gente considera que es. Porque claro, ¿de que nos sirve? Una comunidad cerrada porque no tiene caminos, una comunidad cerrada porque no tiene capacidades eh, instaladas. ...capacidad instalada para que su población, su mano de obra pueda trabajar como debe. ¿De qué autonomía hablamos cuando no tenemos la libertad de relacionarnos directamente con el gobierno X de un país amigo, X en Europa, en Asia, en África, donde sea, y no tenemos esa posibilidad de tener una, inter, una interrelación de manera directa, de un apoyo o de compartir finalmente temas de en tecnología. Entonces, hay temas indudablemente que tienen que ser... Eh, abordados y a partir de aquello algunas normas que también deberán ser cambiadas en el orden legal porque estas restricciones marcan son marcadas desde decretos, desde leyes que en vez de apoyar parece que eh, asfixian y, y ahí estamos esa había sido la realidad lamentable de estos eh, 87 municipios que, que es eh, como, como tiene de manera, de manera general antes de esta cumbre ¿Cuál es el diagnóstico de estos 87 municipios eh, según de Paz eh, Honorable? Eh, bueno, eh, al momento tenemos eh, las secuelas del recorte presupuestario, efecto del golpe de estado, efecto de la pandemia, pero no es hora de quejarse, es hora de que nos pongamos a trabajar, es hora de que pongamos a debatir, es hora de que puntualicemos nuestras necesidades, dar prioridad a, a, a las primeras necesidades de cada municipio y socializar. Mire, hagan eh, eh, de paso a determinado su análisis de que, si bien en la parte histórica nuestro el país ha pasado por fenómenos bastante determinantes en cambios estructurales como el 52, la aparición del 21-060, el año 94, la, la descentralización o ¿no? poder a los locales, eh, gobiernos locales, el, el año del auge de nuestros hidrocarburos. Eh, ahora, un poco eh, bajando esa situación ¿no? de producción. Eh, petrolera, Pero sin embargo, eh, estamos nosotros eh, viendo que en los siguientes 20, 25 años van a ser los gobiernos municipales quienes van a ser la punta de lanza para transformar... Eh, eh, la economía del Departamento de la Paz. Entonces, si eso se avisora, de esa manera tenemos que estar preparados en qué cosas vamos a tener que fortalecer. ¿no? Si bien eh, un gobierno municipal hasta el día de hoy no ha podido ser autosostenible, es porque no ha planificado territorialmente en su parte urbanística. ¿No? y está eh, muy ausente en el tema impositivo, aunque eh, le parezca mal, pero es la única forma de que nuestro país sobre, eh, eh, subsista. ¿no? ante esta Hacemos el, todos. As, exact, exactamente. Entonces, sí. eh, ahí no podemos quedarnos tampoco eh, como mendigos y extender la mano, sino también tenemos que recibir y dar a la vez. Entonces, eh, se trata de eso, de poder dar un nuevo enfoque desde la visión municipal productivamente en cada uno de los municipios. Bueno, indudablemente hay mucha tela por cortar todavía cuando hablamos de desarrollo económico productivo, cuando hablamos de apoyos, no sé, se me ocurre lo que, eh, las tareas de interrelación que tenían con el Fondio, con los presupuestos que, que iban para los diferentes municipios, en fin, sistemas de riego, tantas otras cosas que están en el tinteo todavía y que seguramente van a ser evaluados en esta cumbre. Eh, simplemente desearos lo mejor, nosotros como el Defensor Social, Estaremos ahí al pie del cañón haciendo el seguimiento, pero especialmente eh, eh, bueno, buscando estas alternativas conjuntamente ustedes para que la población se siente informada y esté segura también de que sus autoridades están simplemente respondiendo a esa confianza depositada por su población. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Quiero invitarles públicamente a todos los sectores privados. Eh, públicos, instituciones, organizaciones no gubernamentales que han que han ido colaborando en este tiempo eh, apoyando eh, ¿no? a las ONGs, a las fundaciones que están abiertas para que ellos puedan tomar eh, delineamiento de sus alcaldes como quieren cómo queremos que trabajemos juntos, no mancomunados, a las cooperaciones eh, eh, económicas al país para que tengan un reflejo de conocimiento de eh, toda esta cumbre y se lleven por lo menos una idea de cómo queremos trabajar sus alcaldes. Muchas gracias. Gracias. gracias. Amigos, en el defensor, ya lo escucharon, desafíos por delante, pero especialmente, nah, aquí no se trata ya de, de llorar sobre la leche derramada, se trata de trabajar. Y ese nivel de responsabilidad que ha sido entregada por la población a sus autoridades es el que eh, veremos hacia adelante también cuando hablamos de esta cumbre. Enseguida, comas acá en el programa. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas.